Si miramos nuestro entorno, este planeta en lo que vivimos, vemos una increíble sed de vivir. Vivir. En los lugares más áridos, Ahí los pirules están luchando para echar raíces. En el terreno más inhóspito que puedes imaginar. En la ciudad, ¿no? las plantas generan grietas en el cemento, buscando vida. Si caminas en un bosque, estás inhalando incontables productos químicos. A lo mejor ustedes, los químicos, lo contaron, pero para mí son incontables. Que las plantas y los árboles están produciendo para defenderse frente a los depredadores. Son muchos, ¿verdad? Es esta sed de vivir. Y nosotros la tenemos también. Los animales. defienden su vida con todo. Y todas las formas de vida que hay. Todas. Buscando condiciones para florecer. Todas las. Formas de vida en este planeta, billones de especies, de plantas, de animales. Y todos los animales, todos los seres que no solo tienen sed de vida, sino tienen mente, tienen conciencia, experimentan. Experimentan placer, dolor, experimentan la sed que tiene que tenemos. Todos que tenemos una mente estamos no solo buscando condiciones de vida, sino queremos ser felices, queremos ex experimentar esto. Y evitar sufrimiento. Con todas nuestras acciones. Todas. Las abejas. Extrayendo un néctar. De las plantas, de las flores. Los colibríes peleando por territorio. Quieren. Tener sus condiciones de felicidad. Querer, quieren no sufrir. Y somos exactamente iguales. Y no vamos a continuar buscando hasta realmente encontrar una felicidad auténtica, duradera, real. No nada más lo que normalmente pasa por felicidad, que es un alivio de sufrimiento previo. Y muchos de nosotros llegamos al Dharma por un sufrimiento agudo en nuestra vida, una crisis, una crisis de propósito, una, un sufrimiento. Pero todo lo que hacemos conlleva este impulso continuo que nos hace mover y mover y mover, yendo todo el tiempo. Por esto en sánscrito, en tibetano, no somos seres, somos los que van, continuamente yendo, yendo, yendo. Lo que nos caracteriza no es ser, sino ir. Y estamos continuamente buscando. Y esto es muy favorable, porque no vamos a descansar, no vamos a parar hasta llegar a este estado que realmente es una felicidad duradera y auténtica. Pero llevamos mucho tiempo como peg peg que se pone en un como Tienes algo como si fuera un clavo de esta forma. Esto podría ser un gran peg. Que necesitas poner los para los infantes estos juegos. ¿Fijas? No sé. La única persona que sabrá es Cedric. Y él no tiene el idioma todavía. Los juegos de los niños donde tienes un redondo, lo tienes que poner en el hueco redondo y tienes un triangular y tienes un cuadrado. ¿Cómo se llaman? ¿Estos? ¿Qué dicen a los niños? Pon esta cosa en el hueco. Nosotros somos exactamente así. Ni siquiera sabemos precisamente cómo caracterizar lo que somos. Y buscamos este estado donde vamos a estar en el lugar o en la configuración o en el estado correcto para estar en paz, para ser felices. Y esto es favorable porque no vamos a reposar hasta que lo encontramos. Tenemos este impulso continuo. Todos los seres que vamos, todos los seres con mentes tienen esta sed de evitar sufrimiento. Nosotros, esta vez, esta vez, nuestra mente y conciencia tiene una vida humana. Entre los billones de especies, entre los billones de billones de billones de seres con conciencia, con mente que en este momento tienen cuerpo, nosotros en, somos entre los pocos billones que tienen, tenemos un cuerpo humano, con el sistema neurológico humano, con la inteligencia humana. ¿Qué implica? Implica que tenemos la capacidad de analizar, de discernir, de conectar causa y efecto de reflexionar sobre nuestra propia experiencia. No solo experimentar sufrimiento y felicidad, sino preguntarnos, ¿qué estoy experimentando? ¿De dónde viene esta experiencia? ¿Cuáles son las causas y condiciones? ¿Es lo que quiero estar experimentando o no? Si no, ¿cuáles serían las condiciones que corresponden al resultado que yo quiero? Con esto, con esto estamos en condiciones inigualadas de poder identificar, construir, entender nuestra experiencia y tomar las riendas. Mientras tengamos este cuerpo humano, tenemos toda esta configuración, tenemos autoconciencia, auto autoentendimiento y la capacidad de mejorarlo continuamente. Esto es lo, algo característico, aunque no único, a los seres humanos. Podemos ver qué herramienta sirva, sirve para qué tarea. Y tenemos y compartimos con todos los demás seres con mentes este impulso continuo continuo que no nos deja descansar de querer estar bien no sufrir y esta vida que tenemos esta vida que esta vez como, como más difícil que ganar una lotería ganamos esta vez este cuerpo humano esta vida es así. Ya estamos en otra. La conciencia perdura muchísimo más que este planeta. Y si miramos la historia del planeta así, y la historia de los seres humanos así, nosotros ni somos, ¿no? la duración de nuestra vida ni es como tan grueso como un cabello. Un solo. Ni así. Pasa así. Es como un relámpago en una noche oscura. Y es la analogía, y literalmente, quizás, más transitoria, más rápido pasa. Y mientras pasa, en este momento, en que todo está iluminado, podemos orientarnos, podemos, sí, ¿Somos ágiles en este momento de un relámpago? ¿Han estado en una noche queriendo ver dónde ir y de repente un relámpago y ya sabes por dónde ir? Eso sí. En este momento del relámpago. Si somos presentes, podemos reconocer yo quiero ir a algún lado. Tengo la oportunidad ahora de orientarme, de ver dónde está el camino y ponerme en movimiento hasta que se acabe. Y después estamos esperando un siguiente relámpago, si la noche es muy oscura. Y así es esta vida. Y no solo tenemos la inteligencia, no solo tenemos la capacidad de discernir, estamos aprovechando milenios de experiencia de personas Trabajando con herramientas para generar felicidad. Para entender de dónde viene este sufrimiento continuo. Que viene como ola tras ola. ¿Cómo lo paro? ¿Cómo salgo de este océano? Tenemos un interés en cuestionar. Y sí, requiere cuestionamiento. Porque sí, también tenemos otro arroyo de respuestas. ¿Cuál es felicidad? Este nuevo modelo de, del producto comercial. Una pareja un poquito más guapa que ¿no? los amigos, etc. Todas las formas absolutamente piratas y engañosas de felicidad. Tenemos esto. Y si queremos algo real estamos implícitamente diciendo a nosotros y a los demás que conocemos yo sé que esto es pirata. Tú quieres comprarlo, es tu elección pero yo, yo no, no quiero. Tenemos el interés en ver algo auténtico conectamos con enseñanzas que han estado puesto a prueba milenios, generaciones. En este momento tenemos en nuestras manos todo lo que necesitamos para no solo disminuir un poquito nuestra ansiedad o disminuir un poquito nuestra sensación de, de vacío o de estar perdidos. No disminuir temporalmente nuestra, nuestros deseos, nuestra angustia, nuestra consternación viendo nuestra propia situación. No estamos hablando de aliviar temporalmente. Estamos hablando de llegar a la raíz y empezar a jalar y despejar nuestro espacio interno. Estamos hablando de felicidad auténtica. Algo que si no lo logramos en esta vida, vamos a continuar deambulando, deambulando, deambulando. Deambulando, deambulando, sin la luz que este relámpago nos brinda. Deambulando, buscando néctar de la lavanda en el jardín. Esto será lo más que podemos hacer durante aquella vida. Deambulando. Y todos nosotros que llegamos al Dharma, ya siendo adultos o más o menos adultas, relativamente adultas. Hemos visto que sí se puede deambular, se puede atropellar, uno puede estar agarrando a lo que sea. A refugios muy falsos y dolorosos finalmente porque no funciona. y colocamos todas nuestras expectativas en ellos. Y en este momento, en este momento podemos mirar dentro de nosotros y podemos hacer los ajustes. Está dentro nuestra, nuestra capacidad y tenemos las condiciones. Ahí, ahí, no necesitamos comprar nada, adquirir nada ni ir ningún lado, aquí mismo donde estamos es como vivir una vida de, de pobreza pesada y descubrir ahí en tu casa levantas la alfombra ahí tienes cofres y cofres de tesoro Solo hay que usarlo. Tenemos esos recursos inigualables que no solo satisfacen la sed de vivir, sino de encontrar felicidad. Entender qué es. Tenemos divisiones tan diversas y contradictorias dentro de nosotros. Si no en el mismo momento, en distintos momentos de la vida, hemos tenido entendimientos completamente contradictorios, contradictorios de lo que me va a brindar felicidad. Y esta oportunidad que tenemos, el recurso interno que tenemos y que tenemos a nuestra disposición a través de tener una vida humana y a través del Dharma y nuestro interés en el Dharma, todo lo que tenemos en este momento es completamente transitorio. Estas condiciones se juntaron en este momento, en este momento. Y una vida humana no tiene una duración fija, no la tiene. Una amiga cercana mía fue diagnosticada hace unos años con cáncer cerebral, un glioma de un tipo que no se cura. Se aplica tratamientos que no son son estudios clínicos de diferentes posibles tratamientos intentando extender la vida. Pero no hay cuestión de eliminar la enfermedad. Y un oncólogo muy, muy lindo, cálido, muy compasivo, le dijo con mucha, mucho sentimiento y, y, y, y delicadez que sí, esto es algo que no se cura, vamos a hacer todo lo posible para extender la vida, pero usted sí va a morir de este, de esta cáncer. Y ella internamente se sonrió Nadie me puede decir esto. Yo igual muero en, vive en Los Ángeles en, fuera de Los Ángeles yo igual muero en un accidente de coche y en, y regresando a la casa no hay ni garantía de que esto será la causa de mi muerte ni esto está garantizado no tenemos idea ¿Con quienes nosotros fuimos a la prepa? ¿O estamos yendo a la prepa? ¿Con quienes mejor iniciamos en primaria? Muy posiblemente no todos viven ahora. Más años han pasado, más seguro es que no todos viven ahora. No hay ninguna edad a la que o okay, que ya yo sé que más o menos va a ser en este año. Incluso las que se llaman vegestorias. Muy posiblemente vegestorias. Mira y, tiene, y se atreve a corregirme además, pues ya no hay que ocultar quién era, ¿no? ¿El ¿Vegestorio? Las que se llaman vegestorios pueden estar aquí cuatro décadas más. Sí, claro. Cabe mencionar que esta palabra suele salir cuando uno le está pidiendo una plática dominical, etcétera. No tenemos idea cuánto tiempo nos queda. Pensamos que nos queda mucho tiempo. Y no es cierto. Aun si íbamos a vivir 100 años, no nos queda mucho tiempo. Este tiempo es de inexpresable valor. cada momento podemos despertar. En cada momento tenemos la oportunidad de despertar, de ir saliendo de sufrimiento, que si no salimos en esta vida, vamos a continuar Y esto no es para asustarnos, es para hacernos reconocer, el relámpago me está iluminando todo, hay que moverme, ¿ya? No quedar pensando, ah, pues, déjame, déjame ver si tengo un app de brújula aquí en el celular y... Yo sí tengo un app brujo. <risa> y no solo la muerte, la vida también nos está moviendo las condiciones continuamente. Ahora, tienen comunidad en este momento en este momento están, estamos juntos. En este momento tienen tiempo. Mira, aquí estamos disfrutando este tiempo juntos. Tienen interés. Tienen espacio mental. Muchas condiciones en la vida nos pueden ir eliminando, ocultando, debilitando esas condiciones. Un nuevo trabajo, una crisis en la familia, una nueva pareja que ocupa todo nuestro espacio mental. Muchas cosas nos pueden pasar. Muchas. Y nos van a pasar. Y si nosotros... ¿No hemos aprovechado el tiempo que sí tenemos de pararnos firmemente en algo firme dentro de nosotros? Si no aprovechamos esta oportunidad ahora que podamos, estas condiciones nos arrastran. A veces muy lejos, antes de otra vez decir, espera, espera, espera, espera, espera. Pasa. Pasa. Porque las condiciones que estamos disfrutando ahora han surgido basado en otras condiciones. Estas otras condiciones están también cambiando. Tenemos condiciones externas, también tenemos condiciones internas. Las internas las podemos cuidar mucho. Las externas haremos lo mejor que podamos, pero en cierto momento ya no habrá más que podemos hacer. Si la vida se nos acaba, se nos acaba. Movemos un pilar y muchas cosas empiezan a moverse. Nada está garantizado. Pero lo tenemos ahora. Y cada quien tendrá su conjunto de condiciones que están posibilitando una investigación valiente, honesta, una introspección auténtica un descubrimiento de cualidades, una confianza que va naciendo, un contacto con cualidades antes quizás no bien ubicadas. Este proceso iniciamos y nos puede llevar a convertirnos en pilares para nosotros mismos, para la familia, para la comunidad. En esta vida, podemos no solo ir quitándonos de nuestros propios rollos internos e externos, sino contactando con sabiduría, contactando con fortaleza, ubicando muy, muy bien nuestra generosidad, nuestra empatía, Nuestros métodos hábiles, nuestra tierra firme, interna, nuestro refugio. Y una vez sabemos cómo pararnos en esto, si estamos firmemente parados, como un gran árbol, podemos ofrecer a sombra, abrigo, frutos, nutrientes, podemos cuidar nuestros seres queridos, realmente brindarles amor auténtico, sano, real. Acompañamiento en la vida muy sabio. e Incluso sanador. Sí, Aprovechamos las condiciones que tenemos ahora. Y tenemos un elemento en nuestro favor. Bueno, tenemos mucho, pero otro elemento tenemos en nuestro favor. Y esto es que sufrimos. Cuando no reconocemos que tenemos sufrimiento, vamos a continuar. Cuando reconocemos que antes no éramos tan indiferentes o tan fríos, tan desconectados, tan perdidos, confundidos, Tristes. Si reconocemos esto, esto garantiza que no nos estaremos engañando. Entonces, yo ya estoy bien. Porque un peligro y algo que sí sucede en la práctica del Dharma es que sí alivia, sí aclara, sí nos da herramientas, recursos para aliviar síntomas. Podemos, aprendemos a tranquilizarnos. La meditación nos calma. Y a veces lo que pasa es que eliminamos las síntomas burdas. Tenemos una enfermedad, sale una, un amp ampullo, ampullo amp ampolla, aplicamos una medicina que quita la ampolla y pensamos, ya estoy bien, qué alivio, okay, ya sigo. hasta sale otro. ¿Sí? Pero si tenemos inteligencia, discernimiento, podemos nosotros mismos diagnosticar cuáles son las raíces de mi malestar. No es nada más no estar con la pareja correcta o tener una carrera quizás que si hubiera pensado bien no hubiera elegido o, o la condición externa que fuera. Porque podemos tener todo perfecto. Tener un vacío aquí espantoso. Y pasa. Poder nosotros realmente ver de dónde viene el sufrimiento, por qué nos desconectamos y cuáles son todas las consecuencias de esta desconexión. La separación que se abre, la armadura que movilizamos y después la distancia, el aislamiento falta de intimidad o no sentirnos amados, sentirnos desconectados. Todo esto que pasa y que solemos ocultar o disfrazar, a veces frente a nosotros mismos, Podemos continuar así. Esto podría ser lo mejor que hacemos en esta vida. Logramos disfrazar por un tiempo. Pero tenemos una sabiduría dentro de nosotros que sabemos, esto no es felicidad. Esto no es. No es. Y lo sabemos. Si no lo sabemos en el momento, sabemos cuando surge una situación y ahí estamos tambaleando. Y cuando vemos cuál es la raíz, la raíz, raíz, raíz del sufrimiento, y reconocemos que es interno a nosotros, Es no conocernos o pensar que somos algo que no somos. Es aferrar a algo mío. Y este mismo aferramiento me aleja de todos los demás. Me desconecta. Y después, ya que hay esta sabiduría que reconoce que no es cierto. No soy algo sólido aquí, separado. Intuyo, conecto. Tenemos empatía muy, muy, muy arraigada en nosotros. Y porque tenemos esa intuición básica, cuando vemos algo que en cierto sentido no es ajeno a nosotros, pero estamos mirando ajeno a nosotros, y genera cierta, Tensión. Si es algo que pensamos que es bueno, queremos tenerlo. Tenemos esta, es como una fiebre muy, muy leve, pero todo el tiempo, agitando el sistema, todo el tiempo. ¿Qué quiero? Quiero, no quiero, no quiero, quiero, quiero. No quiero, no quiero. y estamos continuamente con esta sensación de querer que las cosas sean diferentes de lo que son todo el tiempo todo el tiempo si analizamos bien quisiéramos ojalá o si tenemos más o menos las cosas bien que no las perdemos perdamos que no cambien que no se me va que no es muy loco y esta es la es la prueba de que no son las cosas afuera porque cuando tenemos las cosas bien seguimos con este sí si es un tipo de miedo de perder lo que tenemos así que vamos viendo que es aquí dentro de nosotros Y más o menos lo supimos. Por esto estamos aquí mi, mirando un camino espiritual y buscando algo que podemos aplicar internamente. Y vemos que al inicio logramos aliviando y es excelente. En cierto sentido, si Nada más practicamos un corto tiempo y tenemos algunos beneficios y somos personas menos agresivos o confundidos qué bien. Pero si esto es todo lo que logramos, simplemente estamos ciclando. Y en vez de poder realmente ofrecer a la familia, a la comunidad, a la pareja, una fuente de confianza, de seguridad, de sabiduría, de fortaleza, de protección, de amor, de compasión, de todo. Podríamos. Pero, necesitamos hacer el trabajo. No solo podemos inspirarnos, Qué increíble. Qué increíble este Dharma, mi vida, todo fabuloso. Muy bien, pero hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir. Y si somos muy honestos con nosotros mismos, sí estamos sufriendo. Todo Sutil. Hay una insatisfacción continua. A veces leve, sutil, pero está ahí. Y qué afortunados que estamos escuchando. Escuchando la insatisfacción que nos está diciendo, esto no es. Todavía. Todavía. Y a la misma vez, Escuchando la sabiduría. Diciendo, quizás podría cambiar. Quizás podría estar mejor. Quizás podría realmente detectar dónde está el problema y hacer los cambios. Y cuando reconocemos que la raíz de nuestro sufrimiento está dentro de nosotros, en la forma de la ignorancia, las clésimas. también también, toda la configuración interna que es con, condicionada por acciones previas, todo lo que es karma, que trae, traigo esto adentro, en un sentido, es horrible, porque lo voy a llevar conmigo donde quiera que vaya. Y esto es horrible. Y además, no puedo ocuparle a nadie. Aunque quisiera. Y el otro lado... Esta es la clave a nuestra liberación del sufrimiento. Que no depende de nadie más. Que tenemos directamente acceso a lo que hay que ajustar internamente. Y cuando reconocemos y conectamos una y otra vez con esta claridad, esta honestidad que que sí sufro, y no sufro solo por condiciones externas. De hecho, las condi condiciones externas reflejan causas kármicas internas también, pero dejando esto al lado, incluso si disfrutamos de lo que nosotros llamamos buen karma y tenemos todo perfecto, Seguimos sufriendo. ¿Cuántas personas famosas se han suicidado en, en el último mes? Súper exitosas. Y no solo que nosotros reconocemos que quizás me podría consolar con acomodarme en otro rincón de samsara donde estoy un poquito más al gusto, a gusto. Yo sé que esto es muy temporal. Y también es muy superficial. Y habrá algo continuamente continuamente dentro de nosotros, que tiene esta inquietud. Esto no es. Soy capaz de más. Soy capaz de más. Y si tenemos refugio, nos consideramos practicantes del Dharma. ¿Qué implica ser un practicante de Dharma? Implica no abandonarnos. Nosotros mismos no abandonarnos. ¿Qué implica no decir está bien si sufras? Por lo menos no estás sufriendo tanto, más o menos puedes sufrir así y esta es la motivación para la práctica de no abandonarnos nuestro sufrimiento nuestro, nuestra insatisfacción, nuestra ansiedad, nuestra inquietud que no se puede identificar muy bien, o los momentos de tristeza, de, de, de, de, de sentirse como que, que falta algo que no sabes cuál es, esta sensación de carencia. Estas ex experiencias que surgen más o menos una tras otra, a veces con descansos entre las experiencias, a veces no con mucho descanso. Estas experiencias internas es una manera en la que no nos estamos abandonando, nos estamos acordando una y otra vez. No te, no te detienes aquí, no has llegado. Sígate, adelante, continúa. ¿Continúa qué? Continúa generando condiciones de felicidad, eliminando condiciones de sufrimiento. Continúa creyendo en ti mismo. No abandonándote, no soltándote, no abandonando tus esperanzas en ti mismo. Encontrando, contactando cualidades que tienes, empatía, discernimiento, sabiduría, generosidad, amor bondadoso. Estos son tesoros que tenemos. Vivir en contacto con estas cualidades es lo que nos permite eliminar causas de sufrimiento. Y a la misma vez, estar conectando con estas cualidades dentro de nosotros, estamos despertando, estamos aliviando el sufrimiento. Estamos creando más felicidad. La experiencia de nuestra propia bondad es profundamente placentera. Profundamente. Placentera no es la palabra. El gozo de generosidad. El gozo de poder dar algo a alguien que lo necesite. Es un gozo muy sutil y muy muy rico. Más lo desarrollamos, menos sutil. Más disponible. Y cuando hacemos prácticas, una y otra vez estamos iniciando, con, contactando con los cuatro pensamientos que dirigen, dirigen la mente hacia el Dharma. Reconocer este incre este, el valor de la vida, vida. ¿Cuánto de esta vida hemos pasado medio dormidos? ¿Cuánto sedándonos con redes sociales? Ni siquiera me acordé, me recuerdo que usábamos antes las redes sociales, que era televisión. Nosotros mismos nos sedamos, nos ponemos a dormir. El tiempo está tan precioso, no para ponernos en pánico cuánto tenemos, no sabemos, pero cada momento, es el momento en que podemos despertar. Y en cierto sentido, nosotros y las personas que tienen condiciones que les van a llevar, como mi amiga, quizás a dejar su cuerpo antes nosotros. Nosotros y ellos tenemos exactamente la misma, el mismo tiempo por vivir. Exactamente el mismo. Porque solo tenemos el momento presente, ahora no podemos hacer nada ni en el pasado ni en el futuro, solo en un momento presente. Y cada momento, las condiciones son únicas, frescas, irrepetibles. Cada momento, si estamos despiertos, podemos aprovechar de lo que hay para realmente despertar. Y cuando vemos. Que la raíz de sufrimiento está dentro de mí. ¿Cuál es? Es precisamente esta infraestructura egocéntrica. Esta raíz que está sosteniendo toda esta orientación. Toda la visión individualista que tengo de lo que soy. Y esto indica que la sanación es a través de la compasión. El despertar es a través de reconocer afectivamente con todo nuestro ser la interconexión profunda que tenemos. ¿Qué quiere decir Nuestro trabajo de eliminar nuestro sufrimiento es a través de despertar nuestro corazón cálido, abrir el corazón, aprender a vivir así y que nosotros a través de la conexión que vamos descubriendo cada vez más que vamos soltando las paredes que nosotros estamos en una condición de realmente poder aliviar el sufrimiento de personas vinculadas con nosotros. Podemos vivir sin desconectar con ellos, completamente atentos. Podemos poco a poco estar convirtiéndonos en las personas sabias en la familia o en alguien que, que sabe exactamente con qué toque, con qué gesto consolar qué palabra justa en qué momento podría dar un giro a una situación y por lo tanto nuestra motivación no es solo nuestro sufrimiento. Esta insatisfacción, la ansiedad, todo lo que podemos tener dentro de nosotros que no está de todo bien. Quizás pensamos que estoy casi bien. pero seguramente estamos conectados con otras personas que no están casi bien, no están bien. O tenemos a cargo personas que quizás no van mal, pero nosotros tenemos la responsabilidad para formarlos, madres y padres. Esto, uno tiene que tener todos los recursos internos movilizados y irlos desarrollando para cumplir bien esa responsabilidad. No como deber, sino porque la felicidad, el bienestar de tus seres cercanos dependen de tu sabiduría, tu amor estable, tus cualidades. Yo creo que si estamos honestos con nosotros mismos y si tocamos una y otra vez la base de esta realidad existencial que tenemos, de tener una vida fugaz dotada con muchos tesoros no descubiertos. De tocar esta base, de tener una preciosa vida humana, que podemos acordarnos cada vez que vemos una planta, un animal. Una hormiga, una abeja, un pájaro. Tenemos una vida humana. Cuya duración. No sabemos. Pero que brinda en cada momento instante. En cada instante. Todas, todos los elementos para despertar. Un poco, un poco, un poco.